¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, los resultados de la séptima cumbre del Grupo de Puebla realizada en México con Marco Enrique Sominami, coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla y ex candidato presidencial de Chile, directamente desde Ciudad de México. Marco Enrique Sominami, gracias por estar con nosotros. No, gracias, el honor es mío estar con ustedes y con usted, a la orden. Marco, tú no solamente eres el coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla, sino estuviste en primer plano justamente en esta séptima cumbre en Ciudad de México, nos estás hablando desde Ciudad de México, la aprobación de en documento al final de la cumbre sobre un plan de desarrollo solidario. Cuéntanos los detalles de qué se trata. América Latina y el Caribe son una región arrasada por el COVID. Se ha dicho, pero bueno repetirlo, somos el 8% del mundo en, en materia demográfica, sin embargo, aportamos el 32% de los muertos de esta pandemia. Se perdieron más de 40 millones de empleo. Chile, que es el mejor alumno de América Latina, según el Banco Mundial, retrocedió 12 años en materia económica y Chile es el mejor alumno hay países, usted sabe, Jorge, conoce bien América Latina que retrocedieron 30 años en materia de empleo, la CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas sostiene que son pueden ser 100 años de retroceso en materia de empleo no se recordaba una crisis de desempleo como esta en ese contexto hemos planteado un plan, un plan de trabajo de cómo salir adelante durante esta pandemia que nos atormenta y, y un principio muy simple para resumir lo que estamos los valores que inspiran este plan fíjese que Europa vacunó a Bulgaria y a Holanda al mismo tiempo, el más pobre o el más rico si sí olvidaron pareciera los grandes líderes del mundo África, y porque no se preocuparon de vacunar bien a África, tan hoy día con pánico sanitario producto de una nueva variante prueba de eso, entonces es que la universalidad avanzar juntos, que son valores humanistas progresistas no inspiraron las políticas vacunatorias, porque claramente no deberíamos tener hoy día esta amenaza nueva, producto del descuido vacunatorio. Termino con una cifra. Hay países que se van a demorar 57 años en obtener la inmunidad ante este virus. Si no hacemos algo juntos, nunca saldremos de esta pandemia, o al menos no saldremos a los plazos que necesitamos salir. Entonces, el plan de modelos de desarrollo solidarios hace, hace un diagnóstico muy severo y se inspira en un valor la integración política de esta región del mundo. Justamente ustedes estaban identificando como uno de los mayores retos de América Latina, entonces, la desigualdad generalizada, dicen ustedes. Exactamente, América Latina concentra niveles de evasión tributaria, de ilusión fiscal, que se denunció por lo demás con dos jefes de Estado vinculados a los Pandora Papers, dos casos escandalosos no solamente por elemento moral de no pagar sus impuestos en el país, sino elegir un paraíso fiscal y peor aún, en el caso de Chile, y hablaremos de eso seguramente, un presidente que se benefició desde la presidencia de la república con 50 millones de dólares en un contrato para beneficiarse Pero eso es harina, como decimos en Chile, de otro costal, al hueso. América Latina y el Caribe tiene concentraciones de riquezas inaceptables, visto los niveles de pobreza. Tenemos... Más de 70 millones de indigentes en este minuto en América Latina. Entonces, el grupo de Puebla, acerca del cual tantos se han inventado sus intenciones, simplemente se ha reunido un día y medio, casi dos días, perdón, para elaborar un plan de desarrollo solidario que consiste en moratoria en la deuda. Hay economías que si usted las sigue ahorcando con los intereses de la deuda, no podrán avanzar en políticas sociales expansivas. Sí. Al lado de eso, una renta básica solidaria y al lado de eso una recaudación, haciéndose cargo de la propuesta del presidente de México en materia de un fondo solidario entre naciones. Dos, lo que ha dicho el Jerem que lo compartimos, esta idea de una carga tributaria más alta para el mundo, pareja por países, para evitar los flujos migratorios de inversionistas que buscan guaridas fiscales o beneficios tributarios que son inaceptables después de esta guerra, como lo han dicho incluso los filósofos. Esto es casi idéntico a una guerra mundial. No del punto de la cantidad de muertos, sino del impacto que ha significado la parálisis de un planeta con tanta desigualdad. ¿Y cómo poner en marcha, cómo traducir todo eso a la práctica? El grupo de Puebla se reúne en Puebla, la ciudad de Puebla, que es una ciudad muy importante en una batalla que se ganó, contra, se ganó contra el colonialismo francés. Se reúne un día de julio de 2019 cuando México, pocos meses antes, había obtenido el triunfo de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Entre esa fecha, y hoy han pasado cosas prácticas, una de ellas es que Argentina tiene un presidente progresista, Alberto Fernández, otra es que hubo un golpe y se restableció la democracia de la mano de otro progresista, Luis Arce. Perú, que siempre ha sido esquiva como nación para la idea progresista, tiene a Pedro Castillo y Dina Boluarte. Honduras, la primera mujer progresista, primera mujer, perdón, de presidente de ese país. Chile va probablemente, y muy probablemente así lo espero, virar de una derecha antisocial a un gobierno progresista. Y después podríamos, sin ser muy, muy gran, un gran profeta, adivinar que Lula deberá conquistar la confianza de los brasileños después de los 600.000 muertos de COVID que le aporta Bolsonaro al mundo. Agrego Colombia, Ahí que también donde hemos sido nos ha costado que nuestras ideas triunfen. Hoy día pareciera que Gustavo Petro tiene un enorme chance de conducir a Colombia hacia un Estado Social de Derechos. Ahora, al mismo tiempo, está remando contra la corriente, es decir, por ese lado la suma tuya es muy esperanzadora y por el otro sabemos de que eh, hay un hay un padrino muy rico que viene no necesariamente de la región que es el que alimenta actualmente a los gobiernos de tu país, de Chile de Colombia, de Brasil hasta hace poco del Perú eh, y, y el padrino no se va a quedar de brazos cruzados, o a sea, que ustedes implementen algo que eh, de alguna forma les toque eh, el fruto prohibido de los recursos naturales de la región ¿Cómo, cómo encarar eh, ese, ese desafío? Sí yo creo que es cierto que, que hay como dos grandes hoy día, un enigma y una amenaza. Yo diría que los Estados Unidos se mantiene un enigma. Yo creo que a Biden no le importa por ahora América Latina y el Caribe. Eh, no está en su agenda, tiene suficiente con Turquía, Rusia, China, en desorden lo digo, pero me da la impresión que no estamos en su radar y por tanto por ahora creo que es en fin, un enigma. Yo evidentemente con algo de literatura en el cuerpo y algo de cicatriz en el cuerpo, uno puede adivinar que Estados Unidos va a defender sus intereses y eh, puede, podría sus instituciones o su presidente y o su presidente desconfiar de este proceso progresista. Creo que en eso cometerían un error, porque es, una, es un proceso progresista infinitamente más serio, más responsable que Macri en Argentina, que Duque en Colombia que Piñera en Chile, que eran los aliados estratégicos de Europa y de Estados Unidos. Y lo segundo, yo sí creo que hay otra amenaza, agregaría con lo, lo, lo, lo que te sigo hace año, como, como gran periodista que eres, agregaría algo, sin, sin atreverme a complementarte, pero es la amenaza de la extrema derecha. Creo que la extrema derecha ha hecho un gran trabajo. Ha depredado a la derecha, Vox depredó al Partido Popular, en términos de, de debate, Bolsonaro a la derecha brasilera, Cast en Chile a la derecha chilena, y creo uno podría buscar mi ley, es un avance enorme en Argentina lo que quiero decir es que esta idea la confrontación supera la narración creo que estamos en un momento de confrontación y nosotros los progresistas las progresistas, tendríamos que repensar cuál es el camino frente a una extrema derecha que en simplismos, atajos mentales insolencias, insultos provocaciones, logra confrontar y no narrar no construir sino que confrontar y creo que nosotros tenemos que tomar una decisión o confrontamos a la extrema derecha o nos comportamos como lo que somos, gente propositiva, pero podemos caer en el problema de ser inaudibles, no perceptibles, porque ya la extrema derecha se comió a la derecha. Y yo, yo soy de la tesis, hablo a título personal, no como coordinador del Grupo de Pueblas, sino a título personal, que hay que confrontar. Hay que confrontar a la extrema derecha porque es inaceptable que una extrema derecha que, que, que es corrupta, que es incompetente, que tiene un presidente como Bolsonaro, que es un racista, un fascista, un xenófobo, eh, que tiene 600.000 muertos, es que uno se olvida. Creo que eso hay que frenarlo, y que Chile, ya hablaremos de eso, Chile, cuando tú digas, Chile está a punto de tener un Bolsonaro en Chile. Entonces, yo llamo a la alerta también del mundo progresista no a asumir que la extrema derecha ha hecho un gran trabajo. Está en la teoría de la confrontación y no en la construcción del debate político. Eh, Luis Arce decía justamente, eh, traía atención a la reunión, de que había intentos de golpe de Estado en Bolivia, pero al mismo tiempo, y tú lo sabes porque estás siguiendo todo lo que está aconteciendo en nuestra región al minuto, que nada menos que el fujimorismo de otra vez, de Keiko Fujimori, está eh, iniciando la moción de vacancia para destituir a Pedro Castillo. Es decir, siguen los, los intentos de, de alguna forma desarticular todo el avance del progresismo. Sí, yo creo que, que, que la, hay una decisión de la derecha y de la, las grandes riquezas y de algunos medios de comunicación de no aceptar el regreso de gobiernos de justicia social. Eh, y efectivamente creo que, que, que hay, eh, son todos casos distintos, pero hay, hay una iniciativa muy sistemática. Lo hubo metiendo preso a un inocente como Lula, y que de develado Medios de comunicación más un juez corrupto, encerraron al candidato ganador de las elecciones, Lula. No habría Bolsonaro sin la intervención jurídico-política corrupta de jueces, fiscales y algunos medios de comunicación. Diría que eso se repite con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador, yo en otra escala pues no me atrevería a compararme con esos gigantes, pero yo también acabo de ganar mi juicio por unanimidad después de siete años de acusaciones completamente locas, infundadas, que en algún minuto un tribunal tuvo que reconocer que eran absurdas, y gané por unanimidad, no una cinco veces, en distintas instancias, en distintas causas, fui totalmente declarado inocente, pero salí de carrera, iba a ser presidente de Chile, y fui borrado del mapa político, siete años, ya estoy de vuelta, digo esto porque, porque yo llamo, sobre todo a los más jóvenes, eh, y quiero participar en un diario que con mi madre, una revolucionaria, que cuando me inscribí a los 35 años, como candidato presidencial, me dijo, no te inscribas, le dije, ¿por qué madre? Soy hijo único, me dice, porque la derecha es muy dura, y vas a terminar en problemas, le dije, ay madre... Eres heredera de tus cicatrices, eres esclava del, de los tiempos de los 60-70. Estamos en el 2010, madre. Bueno, acá estoy. Siete años de juicio. Yo llamo a los más jóvenes a ver esta entrevista, si me permiten, con mis canas y cicatrices. Tómense en serio. La derecha se trata de defender intereses, no valores. Esto va en serio y es un momento muy grave. Democráticamente debemos unirnos. No en la acción militar, no en la subversión. Simplemente democráticamente y llamo a la máxima unidad democrática de la oposición de los progresistas, de las fuerzas que están en el poder hoy día, a la máxima unidad y no un trabajo de identidad, sino de unidad. Y nunca, nunca desobedeces, nunca desobedeces a, a la madre que siempre sabemos. Bueno, te invito a hacer una pausa. Estamos hablando con Marco Enrique Zominami directamente desde Ciudad de México. Marco no solamente es un reciente candidato presidencial de Chile, sino también es el coordinador ejecutivo del grupo de Puebla, pero cuando regresemos, Marco, me interesaría hablar entonces del panorama político de Chile sobre la segunda vuelta electoral. Ya volvemos. Continuamos hablando con Marco Enrique Sominami directamente desde Ciudad de México. Marco, un reciente candidato presidencial. Felicitaciones, Marco, porque tuviste casi el 8% de los votos en esta elección. Eh, sor, sorpre, ¿Sorprendido por, por tu desempeño? Sí, porque me fui candidato en apenas 43 días, con dos cuarentenas. 14 días de encerrado, y gané, tuve que entrar a la campaña presidencial con juicios, porque me desinscribieron y sí, obtuvimos incluso el 17% en comunas, muchas, comunas populares, con lo cual logramos una campaña de alto impacto en debate público, pero más importante que eso es que hoy día eh, se cumplió lamentablemente lo que advertí, que iba a pasar en esta Corea del Norte del capitalismo que es Chile. Advertí que habían normalizado a un Bolsonaro II, lo dije en campaña y más... Estoy contento por ese resultado, pero preocupadísimo, porque pasó primero, a la segunda vuelta electoral, un Bolsonaro. Y en Chile, de los últimos 31 años, cada vez que pasa primero a segunda vuelta, alguien es presidente después. Entonces, ¿Cómo? estoy ocupado y preocupado que no se normalice sí, un eh, Bolsonaro. Con, con, eh, con el comentario de algunos analistas que dicen, bueno, sí, cierto que el que pasa a segunda vuelta siempre ganó históricamente, pero siempre ganó con más del 30% de los votos y esta vez, el, como tú dices, el Bolsonaro, el, el Fujimori, el, eh, el Pinochet de Chile, el cast, tuvo el 28% y eh, Gabriel Boric el 26%, o sea, estuvo eh, no demasiado lejos uno de otro. Bueno, y ahora, ¿cómo estás leyendo entonces las alianzas? O es sea, decir, ¿cómo van a llegar o tratan de llegar a la mayoría de cada uno de los, dos, de los dos candidatos. ¿Qué ha pasado en cuanto a, a los anuncios de quién apoya a quién? En la oposición todos nos hemos eh, sumado eh, con energía a la candidatura de Gabriel Boric. Yo voy a votar por él, no tengo ninguna duda que él es la respuesta al retroceso que propone la extrema derecha. Si he planteado la necesidad de un pacto político distinto, con el que él ganó la primera vuelta. No le va a alcanzar ni para ganar ni para gobernar. Y creo que va a tener que hacer un pacto. Lo está haciendo de una manera. Me gustaría más, pero lo ha hecho. Eh, ha abierto, por ejemplo, un nuevo programa de gobierno. Desde ayer mismo se han reunido en mis equipos económicos con los equipos de él. Y están buscando una nueva, un nuevo programa para esta segunda vuelta. Y eso habla muy bien de que lo está conduciendo con serenidad, con paz. Yo soy de los que cree que hay que confrontar a Castro. Él está en una estrategia distinta. Y, pero él es hoy día el líder de la oposición y yo no gané, por tanto soy extremadamente disciplinado. Para tu público yo tengo el récord de Salvador Allende en Chile, es mi cuarto interno, con lo cual he los 35 años y conozco mucho, mucho, mucho las elecciones y puedo decir que Gabriel Boric es un buen candidato para esta segunda vuelta y tengo esperanza que continúe en esta cosa moderada en la que está yo quisiera más confrontación, pero pues, que a Cast hay que denunciarlo como es lo que es. Simplemente para el público tuyo, me permito tres datos Cast propone retirar a Chile de Naciones Unidas. CAST propone que las mujeres casadas con dos hijos tengan derechos sociales que las solteras no tengan. Esto es factual, son sus propuestas. Propone meter presas a las mujeres violadas que interrumpan su embarazo. Y podría seguir sin parar. Siempre me reservo esto porque él fue a homenajear al asesino de mi padre. Que a esta altura, mire como tengo 30 años de terapia, le regalo ese problema al debate público lo que no voy a regalar es que fue a homenajear a un hombre que le metía ratones en la vagina a las mujeres marxistas y fue a homenajear a un hombre que está condenado a 804 años que le inyectaba rabia a los marxistas y los encerraba en jaulas, yo quisiera simplemente subrayar lo grave que es que llega al poder alguien que admira a militares condenados a 804 años uno de ellos que insisto, inyectaba la rabia a Marcite los lo encerrabas en jaulas, como experimento. Subrayo esto porque suena fuerte, lo lamento, aunque no me arrepiento, creo que Chile está en un nivel de alerta muy grave. Si gana un Bolsonaro 2, tendremos un Bolsonaro 3, es muy grave. Lo que quisiera alertar a, a los chilenos fuera de Chile, que pueden votar, pero también a la comunidad, hombres y mujeres de bien de América Latina, del Caribe y del mundo, es que si en Chile gana un Bolsonaro 2, Habrá un Bolsonaro 3, yo no, creo que es clave no, norm, no normalizar a alguien que propone, entre otras cosas, por ejemplo, indultar asesinos, etcétera, eh, que, que es un negacionista, que, que, que tiene propuestas que son simplemente feudales, y están escritas, esto no es solo una entrevista, no es un exabrupto, es un programa de gobierno, política, una propuesta de política exterior de este candidato, subrayo una adicional a retirar a Chile de Naciones Unidas, es crear una coordinación intergubernamental para frenar el avance de la izquierda radical. Para los más cultos, los mayores, es un plan cóndor. O sea, es que los gobiernos se reúnan en cumbres y digan, mire, ¿cómo va la izquierda en tu país? Tenemos que frenar el avance de la izquierda radical. La pregunta es, ¿quién es izquierda radical? Nosotros. Creo que es muy grave. Yo llamo en eso a, a, a su total abstención y creo que el desafío de Gabriel Boric en Chile, más que el voto del centro, que creo que siempre se teoriza mucho y mal sobre eso, es la calle. Es que voten los chilenos y chilenas. La participación, quisiera agregar algo, porque hay mucho romanticismo con el proceso constituyente en Chile. Nuestra democracia es una democracia triste, Jorge. Para revocar la constitución de Augusto Pinochet, el dictador votó apenas el 50% de Chile. Para elegir gobernadores, mi partido obtuvo la primera mayoría nacional, es cierto, estamos muy contentos con un gobernador, pero votó el 12% del país. 12. No sé si mi acento chileno permite 12, 12, 12, 12%. Y en esta elección presidencial, de la cual yo fui uno de los protagonistas, la audiencia fue bajísima y votó además el 46% de Chile. O sea, quiero decir que es una democracia anémica, arrítmica, triste. En esta segunda vuelta electoral, si no se produce una gran movilización social electoral, política, corremos un riesgo. Te cuento simplemente una anécdota de lo tanto que tú mencionas. Tuve oportunidad de entrevistar hace eh, muy poco a Fabiola Campillae. Ella ha sido electa senadora, pero fue víctima de la represión, de la brutal represión policial en Chile, en donde un carabinero le dispara una bomba de gas lacrimógeno directamente al rostro la deja sin vista, sin olfato, sin gusto, y el carabinero que se llama eh, Patricio Maturana, el carabinero que le disparó a la cara, fue visitado por José Antonio Cast. fue a visitar al carabinero que le disparó a justamente a una mujer que ha dejado discapacitada. Eh, es, ¿Esto es el mundo al revés de Galeano? Sí yo creo que estamos en un, en un, con un gran provocador que ha tenido un éxito y es que las elecciones en general son siempre un referéndum sobre el cambio cambio continuidad aquí lograron trasladar esto a orden o desorden como si existiera un orden, pero lo lograron en la primera vuelta electoral si lo asumiéramos como un referéndum ganó el orden, no ganó la justicia social por eso es que es cierto que lo que vamos a ganar solo advierto y alerto que hay una baja participación y alerto que el debate en Chile no es sobre la justicia social hoy día. Es sobre el orden o el desorden. Y no hay nada más caótico que el candidato a la casta, cast ¿Por qué? Porque él detesta la constituyente. El proceso constituyente. Que es inevitable. El 80% de los chilenos que votaron eligieron una nueva constitución. Eso es irreversible. Y en octubre habrá un referéndum obligatorio, con voto obligatorio, para que Chile decida si avanza hacia un semipresidencialismo un parlamento unicameral, un derecho al agua, el derecho a la educación, eso es irreversible, y por tanto el presidente en marzo asumirá con la constitución de Augusto Pinochet, en octubre tendrá, será notificado por el pueblo de Chile de un nuevo régimen político, y tendrá que volver a jurar o prometer cumplir la constitución de octubre. Solo ese, ya es bastante, recomendamos, bastante caótico, pero imagínese a Castro disparándole todos los días a la constituyente, y la constituyente defendiéndose, va a tener usted lo que se llama una pugna de un poder constituyente con un presidente que ya no va a jugar el rol de árbitro, sino de enemigo del nuevo Chile. Eso es caos. Y yo sostengo, con todos mis matices, que Gabriel Boric en eso es sin duda una garantía de al menos no retroceder. Y yo no quiero retroceder. La extrema derecha a nivel mundial, es decir, se traslada el continente, se traslada el hemisferio, se traslada en las regiones y se utiliza la misma técnica que lo vimos eh, en Europa y lo vimos con Trump, que básicamente te vende, la propuesta es te vende que te protege, que te defiende. Entonces te protege fundamentalmente de tres cosas, de la inseguridad, de... La, la, la migración, los refugiados, los migrantes, y también lo que tiene que ver con el terrorismo y el comunismo. Es decir, aunque la inseguridad en Chile está sucediendo dentro de un gobierno de derecha, como es el caso Inseguridad, calificado por ellos, de, de, de, estamos hablando de Piñera, la inseguridad no la creó la izquierda, sino... ¿no? El tema de los migrantes y los refugiados en realidad no son eh, lo, la, lo, los victimarios y no son las víctimas. Y el tema del de comunismo y el terrorismo es la vieja escuela. Ahora, el problema está en que los analistas ven que lo que, de lo que te protege, lo que te vende la izquierda, es protegerte a través de mejor educación, mejor cuidado de salud, mejor acceso a la vivienda, y son resultados a largo plazo, mientras que la estrategia de la extrema izquierda es yo te lo soluciono mañana, aunque sean una curitas, y parece que esa estrategia tiende a aprender más fácilmente, por lo menos en cierto, en cierto segmento de la población. Así es, yo creo que, que el, hay una manipulación mediática de algunos, de algunos medios que, que han, eh, han logrado instalar con, con, con gran talento, esto que tú describes en tu pregunta, yo comparto. Creo que los elementos de tu pregunta son exactamente eso, también puesto los elementos en, en, en eso. Creo que efectivamente ellos lograron instalar de que viene el caos cuando estamos en crisis. Yo he propuesto la salida del presidente de la República, democráticamente electo, Sebastián Piñera, creo que debe irse, y me dicen, va a haber crisis. No, ya estamos en crisis. ¿Habrá un problema? No, él es el problema. Creo que, que lo lograron por la manipulación mediática eh, llevarnos a coordenadas del debate completamente viciadas no, no es verdad que vaya a haber crisis si estamos en la peor crisis institucional de nuestra historia no es verdad que va a haber crisis migratoria si estamos en crisis migratoria ¿quién fue el presidente junto a dos más irresponsable que fue a la frontera con Venezuela a decirle a los venezolanos vengan a Chile, todos y todas el presidente de Chile tomó un avión, fiscal se trasladó a la frontera en Cúcuta y de manera irresponsable, llamó a los venezolanos a venir a Chile. Bien, bien, pues bien. Llegaron 500.000 venezolanos a Chile. Ahí están. Y tenemos una crisis migratoria. ¿Quién la generó? Piñera. ¿Quién aparece como el gran solucionador de eso? CAST. ¿Quién es exactamente el votante de Piñera? Fue diputado 20 años, CAST. Fue diputado conmigo. Entonces, es un animal político convencional, lo que no tiene nada de malo, pero hablar de cambio para él es imposible. Por eso es tan astuto esta idea de llevarnos al orden o desorden. Porque cambian los elementos y Cast aparece como un renovador en el orden, cuando él es más antiguo que el hilo negro. Su hermano es el creador del sistema económico en Chile, Cast. Su jefe, por el que votó Cast dos veces, a en es a su vez hermano del creador de los fondos de pensiones privados, que son el cemento de la rabia en Chile. La protesta chilena marcha sobre la, la rabia del combustible, es el sistema de pensiones privado, que paga pensiones de miseria y enriquece a los bancos. Eh, esa indignación está fundada pero no es una indignación de izquierda y eso me parece que es la autocrítica que debemos hacernos en Chile como oposición no entender que las protestas no fueron de izquierda son protestas con toda razón fundada de abuso del sistema de pensiones y eso excede el debate izquierda y derecha es una indignación con un sistema neoliberal es cierto, pero se expresa de distintas maneras y creo que ahí tenemos un, un desafío como oposición de saber conducir esa rabia y menos protesta y más propuestas Marco, por último y muy brevemente, ¿quién gana el 19 de diciembre? ¿La derecha, extrema derecha o la izquierda de Boric? Gana la democracia. Creo que está amenazada la democracia con Castro. Yo espero que gane Gabriel Boric. Se trata de la democracia. Lo que está amenazada es la democracia. Es una elección sobre la democracia. Un antidemócrata puede ser validado por la democracia. Yo llamo a la alerta. La historia nos da la razón, el sentido común nos da la razón Ahora la palabra la tiene el pueblo de Chile, si quiere retroceder o no. Marco Enrique Sominami, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, Jorge, un honor. Gracias.